Hola, hola, buenos todos, aquí Somar comentando Un día más en la taberna. y hoy Volvemos con la campaña De los Reinos Ogros, este es nuestro Capítulo 2 y vamos a saltar la cima Siniestra, vamos a ver una batalla de asalto Ogros Contra Ogros, vamos a gastarnos aquí nuestros 5 raciones De carne para aumentar la velocidad La masa y la bonificación De carga y vamos a ir Directos a por ellos, Estuvimos, Bueno, tu, estuvimos un, un turno de rodear Asediando y ahora vamos a librar la batalla. Veremos qué tal, qué tal se da la situación, pero vamos. Viendo lo que pueden hacer los ogros, yo creo que no vamos a tener problema alguno. Un poquito, tengo un poquito de rollo. A ver, los noblas están ahí para morir, literalmente, ¿no? Para enganchar unidades y aguantar, pero tengo curiosidad por ver cómo funciona el cazador. Uh Uh, uh, uh, el mapa Vale, o sea, nosotros podemos desplegar en cualquier zona de estas de aquí Y entiendo que esto es una entrada, esto es otro acceso Y, y aquí como tal también puedes desplegar Pero esto es como muy frontal de, venga, vamos a por ello No sé, bueno, ahora veremos cómo, cómo desplegamos O también, no es interesante, interesante El cómo están planteados los asedios ahora en, en Total War Warhammer 3. Al menos el, el concepto en sí me, me gusta muchísimo más. O sea, tiene mucha más chicha. Antes era de. Vale, entrada a matar. Y ya está. Ahora tiene un, un poco de juego. Un, un algo. Veremos, en ataques, más extraño, o al menos es distinto. Porque, bueno, pues tienes que ir a recoger los puntos. Hacer que el. el ejército. Enemigo se distraiga, que tú le rescate los puntos, etc. O sea, los puntos de, de dominación, por decirlo de alguna manera. Y, y en, en defensa hay que ver, ¿eh? Porque tienes que estar atento a todo, tienes que ser capaz de bloquear todos los puntos. No sé, no sé, no sé, no sé. Lo veremos. La técnica. No sé si funcionará la técnica de. de... De ir a topear por un grupo una parte del grueso del ejército y luego barrer el resto de unidades, como estamos usando en la campaña de Troya. Que, que más, de, más de un asentamiento hemos podido defender así. Tus fuerzas uh, están ¿vale? listas para asaltar las defensas, pero aconsejo precaución. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido tiempo para desplegar por aquí. ten Cuidado. Es que en verdad desplegar aquí arriba es. de ser listos, eh. Uf, no, es que no sé si vamos a poder vencer. Pero en un principio sí que podemos esperar aquí, eh. Uf. No, es que este cuello de huete ya siendo ellos menos... Eh, o teniendo menos capacidad. Mmm, me gusta esta. Esta de aquí. Esta... esta uy. Ah, vale, aquí sí. Este acceso aquí, considero que está mejor. Vale. Vamos a meter los Noblars juntitos aquí. Vale, me gusta. De estos. Al grupo 3. Vale, este señor en el grupo 1, que va a entrar aquí, rompiendo todo. Este señor lo vamos a meter en el grupo 2. Aunque además está muy bien. Luego vamos a meter... No, yo creo que vamos a meter todo esto en el mismo grupo... Sin calentarnos mucho. Vale, y nuestro cuerno pedreo aquí en esta zona. Vale. Tu ejército va a la batalla con grandes poderes, mi señor. No dejes ¿Podemos entrar a romper eso? Vale, este es nuestro poder. Vale, vale, vale. Lo de descuartizar. Perfecto. A ver qué tal funciona. ¿Qué lanza jabalinas? Sí. sí. pero claro Hacerle daño hasta poder tumbarlo Va a ser un poquito horroroso Vale, vale, pues seguimos avanzando Vamos a seguir avanzando Infantería con lanza A ver si podemos meter aquí ese daño Vale, el grupo 5 vamos a seguir avanzando El grupo 1 también El 2, el tres Por aquí en esta zona, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uh. Vamos a tumbar la barricada con este. Vale, eso es. Vale, avanzamos en grupo 4, a ver si podemos destruir eso. Ah, ellos son capaces de bajar. Uh, pues vamos a cargarnos. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Podemos llegar aquí? Sí, perfecto. Vale, nuestro señor aquí. Repartirse y a meter daño. Grupo 3, todo el mundo aquí. Venga. Vale, el panzafuegos ese. A ver si lo podemos tumbar pronto. Uh, está huyendo, guay, los, no, los no son rival contra esto. Eh, podemos salvar el colmillo petreo por favor, gracias. Vale, vamos a derivar unidades hacia acá. Se está poniendo esto un poquito feo, eh. Vale, con mi petreo lo hemos salvado, me gusta. Vamos a entrar aquí a limpiar el resto. Vamos a dirigir más unidades desde acá. Vale. Esto está bien. Venga, Venga esos tramperos las que nos están dando para el pelo. Venga, nosotros cargada ahí arriba. Vale, ok, pasar hacia arriba Vale, si sí podemos obviar eso, perfecto Vale, vamos a continuar hacia adelante Le Estamos recibiendo muchísimo daño de aquí Vale, nuestro señor al escupe juegos. Bueno, su señor mejor. ¿Vale? Y cargamos aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Estos cobardes guerreros huyen de la batalla, mi señor. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién ¿Quién que vuelvan a la lucha. Bueno, ahora, ahora vendrán. Vale, es que este se nos va a morir tú. Márchate. O sea, literal, prefiero que se marche y que no lo, que no lo perdamos a que realmente se, se pierdan con combate. Igual que hemos hecho con este. A literal. A... ¿no? Vale. Vamos a recuperar los daños y ya está. ¿Podemos? ¿O llegamos? Vale de aquí, me gusta. Vale, noblas. Aquí. Le haríamos poder al menos. Venga, venga, venga, venga. Que ya pierden. Uh, vale, victoria. Maravilloso. Muchas bajas, pero bueno, ha sido una batalla de asedio dura. Finalizar batalla. Una victoria pirrica, podríamos llamar la derrota y estaríamos exactamente igual no, no, no, no creo que haya sido así nos hemos quedado en asentamiento que eso siempre está bien vale vale, vale, vale vale. vale. Mm. hay que acabar de controlar las boteas de asedio porque ya digo, es extraño o sea, sigues teniendo las torretas como te ocurría en, en el asedio clásico vamos a llamarlo así pero claro o sea, sigues teniendo ese fuego ahí. Tienes que meter unidades que, que te tanquen ese fuego. Los noblars nos pueden hacer muy bien ese trabajo. Lo que no sé es si son direccionables. O sea, si la EA es capaz de decir... Vale, esta torreta ataca a mi unidad. Porque nos han dejado el cazador reventado. Y el cuerno petreo más de lo mismo. Pero claro, los oros son súper fuertes. Hemos entrado a piñón... Eh, la verdad es que diente doro está fuerte. Parece que este señor está fuerte. Veremos conforme suba más Pero pinta, pinta potente este señor Y luego, bueno, los ogros En general Te diría que no soy capaz de distinguirlos Pero bueno, habría que Tratar de De hacerlo, porque los Hay unos que sí que tienen más armadura Otros que van literalmente a pelo sin armadura Esos nos los revientan Fuerte me parece que los los nobles escaramuzadores no hayan hecho ninguna baja. No sé si los hemos maldireccionado y demás. Pero bueno, también... Eso, bueno, ahora, claro, comentándolo después de la batalla. Pero no me he fijado en la barricada. O sea, literalmente hemos ido a estamparnos. Y hay que, hay que tratar de evitar eso, esas bifurcaciones o esos pequeños cuellos de botella de... Ok, aquí una barricada. Porque ellos sí que son capaces de pasar bajo la barricada... Y, y, o sea, descender de la muralla y nosotros no. Y eso es un problemón. Hubiéramos estado seguramente... O sea, viendo la hora, hubiéramos estado seguramente más cómodos. Desplegando en la zona de atrás que hemos visto. A, a donde lo hemos hecho. Yo creo que sí. Que parecía una zona más ancha. Seguía teniendo cuellos de botella y tal, pero... Mmm, no sé. Nos, nos daba un poquito más de... De juego al desplegar el asedio. Ok, ya estamos. Vale, victoria pírrica. Un asentamiento para nosotros. 6 de cárcel Cuando nos hemos gastado 5. 2.000 de recompensa. Y. Experiencia para Gracie. Uh, te lo, te lo especifica, eh. La experiencia para el héroe. Rango 3. Vale, perfecto. fin han caído las defensas. de ti. Vale, pues nada vamos a ocupar y ya está porque por el momento dinero dinero no nos hace falta vale muerto en combate recordatorio encima siniestra nada con esto perfecto poción de velocidad esta carretera es una de las rutas comerciales más ricas del mundo vale. resulta apropiado que sea tuya poderoso Gracientus. me parece correcto ruta del marfil la Ruta del Malfil une el Gran Katai con el Viejo Mundo, pero una parte importante discurre por las montañas de los Lamentos, es decir, el territorio de Diente d'Oro. solo a los traidores y a los enemigos. Una provincia es un extenso territorio del mapa... ¿Vale? Vale. Datos que ya sabíamos. Okay. a ver. ¿Qué vamos a ponerle a Diente d'Oro? Mata dragones, bonificación versus grandes, o oh, armadura. Para el ejército del señor. Me parece esto brutal. Que, que nuestra gente tenga más armadura es buenísimo. Vale, sobrenombres no podemos. Sigo queriendo saber qué es exactamente lo de, la, de esto de la unidad. Vale, vamos a meterle la poción de velocidad. Eso es, el talismán. Perfecto. Y este señor que también ha subido a nivel 2. El cazador. Uh, uh, uh, habilidades, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mente independiente, desplegable en vanguardia, carrera con la manada. Para las unidades de manadas de colmillo de sable. Uff, está muy bien, eh. La voz del amo, inmune de la psicología. Acechar para manadas. Uh Potenciación. Tiene duración. Duración infinito. A sus anchas mantenimiento de manada del colmillo de sable. Necesitamos colmillos de sable y ya. Esto es una pasada. Vale, me gusta muchísimo. Sobrenombres, vale, aún no puede... Vale, ok, depende de lo que consiga. Vale. Vale, pues creo que vamos a acampar Aquí encima siniestra No podemos construir Ah, bueno, claro, esto colapsa con lo que ya tenemos en el otro edificio ¿Podemos demolerlo? Sí, pero nos va a costar un turno Tendremos 300 Vale Ok, pues vamos a pasar el turno Vamos a recuperar un poquito de dinero uh, Vale, aquí vemos más o menos un poquito el mapa Está bien porque no te lo carga del todo Y te reduce más o menos Vale, ¿qué, qué, qué regiones tenemos que capturar? Kraken. Uy, ¿dónde está esto? Aquí al sur Vale, pues iremos, recogeremos esto Y subiremos hacia Pico Sereno de nuevo Vale, perfecto eh, Pues finalizamos turno Finalizamos turno La can 103, eh, ya hay menos facciones Ya, ya hemos limpiado 5 en comparación al capítulo anterior, creo el dinero vale. es el principal ingrediente de la gloria uh. y el éxito. Si careces de los medios para financiar tus ejércitos, no podrás luchar contra el enemigo. Intenta aumentar tus ingresos. Vale. Eso estaba claro. Encima Sino. siniestra. Vale, aquí vamos a empezar a sacar... Ah, no puedo porque es a nivel 2. Ahí me muero. Vale. Carne generada en ejércitos locales. Vale, vamos a meter esta. Aquí, vamos a meter crecimiento. Uy, ¿dónde está? Aquí, crecimiento, eso es. Gran losa de piedra, aquí es donde se reúnen los ojos para lanzar su botín. Y la carne que aún no se han comido. Vamos, vamos a meter este. Y vamos a empezar a movilizarnos poco a poco hacia el sur. La actitud que podemos meter... No, ¿Esto no da carne? No Y claro, moviéndome Cambiando de región 33 y disminuyendo Menos 3 por turno Claro, es que es un follón ¡Uh! ¿Qué es un esto? Ratas Vale Fin de turno Bueno, de momento está bien porque estamos bastante en positivo el problema es el consumo de carne, que es, bueno, horroroso. O sea, literalmente tienes que ir a pegarte. Ofrenda, oh, ofrendas, montar un campamento. 2000 de coste. Podemos ponerse en asaltar. No, pero me consume un montón. Y podemos reclutar estando así. No. Vale, vamos a ser relativamente listos Vamos a volver Vamos a recuperar moral O sea, moral Vamos a recuperar Bajas, vamos a reclutar gente El, el reclutamiento global para reforzar a tus bueno, ejércitos vale. lejos de casa está disponible Pero tiene un precio Así que recluta a tus tropas cerca de casa siempre que puedas Vale, pues, el momento está claro Creo que Meter tramperos no sería bastante bien. Al, tienen bastante alcance, no tienen mucha fuerza proyectil dentro de lo que cabe, pero bueno. Creo que nos pueden añadir bastante daño. Tienen 10 de munición. Son. Bien, son, son sacrificables. Que sí me está bien. Ogros toro. Ogros toro con puño de hierro. Vale, vamos a meter tramperos, que estos son baratitos, que al fin y al cabo son dos, son un par nada más. Vale, vamos a pasar el turno. Y con esto más o menos pues vamos cargando... Dineritos. O sea, Señor, dineritos. Una potencia rival desea uh. efectuar cambios en vuestras relaciones mutuas. ¿Y tenemos que pagar nosotros? Contra oferta. Pacto de no agresión. Bueno, esto no te lo voy a pillar. Pero así que se va a quedar pagos, unirse a la guerra contra declarar guerra, intercambiar asentamiento amenazar, equilibrar oferta 170, bueno, eh, hemos recortado vale, eh, equilibrar oferta 170 vale, bueno, pues vamos a proponer oferta vale, pues pagamos 170 por tener el trato comercial es una manera de obtener ingresos a largo plazo está bien Luego los invadiremos, si hace falta O si no, nos los aleccionamos Ok, gracias vamos. por el detalle supongo Gran pabellón, aquí Mina de oro No, es que hasta que no tengamos el nivel 2 Vale, vamos a meter la mina de oro Y esto necesitamos que crezca dentro de poco Vale, tenemos aquí el crecimiento que se ve perfecto pues nada, un turno más, tenemos 17 de carne y sigue bajando, así que nos vamos a movilizar ya, estando como estamos. Y tenemos cuidado con el cuerno petreo. Esta gente sigue aumentando, el ejército sí, vale. Fin de turno, a ver si podemos darnos calor con los scavens, yo creo que sí. Uh, uh, uh. A ver, ¿qué creéis vosotros ahora? ¿Qué creéis ahora? Acuerdo comercial... Ingresos previstos por turno Más 69 No son los mismos Vale Me lo quedo Está bien, está bien O sea, de momento Son dineritos y vamos a ser los reyes del comercio Piedra sin afilar, perfecto Ahora bien, ahora bien Reemplace bajas O relaciones diplomáticas Uy, Ingresos previstos de asalto Está muy bien Vale, vamos a meter reemplazo de bajas. Me parece bastante interesante como para tenerlo pronto. Vamos a ver si podemos. Caracraten. Esto es una ciudad enana, eh. Uy, a ver qué pasa aquí. Esto es un asentamiento escaven, pero bueno. Se ve venido. Eso sea. Procede solo si buscas un conflicto. Vale. ¿Qué tienen aquí? ¡Dios! Vale. Ahora mismo este ejército nos abre la cabeza, ¿eh? Vamos a dejarlo por ahora. Vamos a viajar literalmente hasta el otro punto del mapa. Uh, uh, uh, uh. Tripatruenos, amistosos. Eh, mira, no te voy a apagar. Eh... ¿Por qué? Vale, pues supongo que así está bien Nosotros no hacemos nada más que ganar, ¿eh? Tiene que no vas a venir a por mí Vale, pues rechazamos el enfrentamiento Uh, el negociador Tus seguidores arrastran ante ti Ante tu presencia a una gargantúa particularmente lucida Al contrario que sus solitarios y dementes parientes Este enorme y grotesco monstruo es capaz de obedecer las órdenes más sencillas Resulta muy útil en las negociaciones eh. Ay, ¿dónde está? Pues hemos perdido el evento de la garganta. Gracias, supongo Vale, negociador Vale Uy, Vale Vamos a movilizarnos rápidamente Encima siniestra Vale, vamos a construir aquí La cueva de grandes fauces el ejército sufre por la adversa climatología bajo la que se encuentra ¿Por qué? Trasládalo o más guerreros sucumbirán a los elementos Ah, uh, estamos así porque no tenemos carne Hola Vale, hemos subido a este señor a nivel 3 Vale, vamos a meter aquí la cacería de la manada para que puedan desplegar. El vanguardia, este me gusta mucho. Vale, pero tenemos que generar carne rápido. ¡Oh! ¡Qué desgraciado! Vale, pasamos turno. Lo de la carne está feo, eh. Tenemos que generar carne de alguna forma. Tanto Rhinos Ogros ahí no puede ser. Vale. Vale, pero vamos, tenemos que ir anexionando nosotros, ogros, a más no poder. La diplomacia es el refugio ¿Vale? de los necios y los débiles, y puede que también resulte útil para tu ambición de conquista. Un pacto ¿Vale? de no agresión puede servir para atarles las manos a tus rivales, y así serás libre para guerrear Perfecto. en otro lugar. Te lo compro. Both, Ahora Nivel 4 ¿Qué nos vamos a meter? Marcando el paso Vamos a meternos este Para poder correr Lo más rápido posible uf, uf, uf, uf, uf. Vale Tendrá que esperar Vale En movilidad Vale Y vamos a correr Hacia Pico Sereno Porque lo vamos a asediar antes de que se nos vaya el ejército a la mierda por la falta de carne. Vale, pasamos turno. Es que esta mecánica es tieterita, eh. O sea, li literalmente tienes que sal uh, ¿Tú qué quieres? Ah, ok, me declaras la guerra. No voy a volver. ¿Vale? Hay unos contratos disponibles para seleccionar. Tus amigos en el extranjero vale. deben de querer aplastar a alguien porque han emitido un Bájale. contrato. Cúmplelo y te harás con una recompensa considerable. Maravilloso. Ok, ¿qué contratos hay? Diplomáticas... Elimina el siguiente personaje. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Dios. Caracazorn. Uf. Cerraremos esto por el momento, pero me parece que vamos a ir a asediar a Caracazón en cuanto tengamos un poquito de carne. La duda es, ¿cómo podemos hacer para conseguir más carne? Bueno, reducir el consumo de carne es literalmente darnos de leches contra alguien y ya está. Uh, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a entrar aquí? Con el ejército medio muerto. Vale, vamos a aceptar esto. Lo vamos a dejar ahí congelado y ya está. Tampoco... Pero... no sé muy retirement. bien. Ofrenda a las grandes fauces, para estos son como bonos por las carnes y ya está Podemos meter un campamento aquí Monta un campamento Vale, y esto lo podemos recoger, campamento desplegado Oh, puedes ampliar lol. tus campamentos para proporcionar un mayor apoyo a tus fuerzas merodeadoras Vale da la orden de construir más instalaciones para alimentar a las bocas hambrientas Vale, maravilloso, esto lo teníamos que haber descubierto bastante antes Se puede mejorar para desbloquear más beneficios comunidades de asentamiento Son la única oportunidad que tiene esta raza para construir edificios de nivel superior Pues no están disponibles en los asentamientos de ogros. Vale, o sea, aquí es donde tenemos nosotros Toda la chicha Vale, vale, vale, vale vale Esto que son los nobles y ya, ¿no? Ok Mantenimiento en las unidades Reemplazo de bajas Uh, vale Aquí es donde está literalmente la chicha Vale Carne obtenida en batallas Carne generada Vale, esta es importante. La instant construimos. Uh, ¿podemos construir más? Ah, no, hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar. Vale, hay que esperar. Hay que esperar. Ok. Estando donde estamos... O sea, esto es el campamento. Nosotros podemos... Ubicarnos en el campamento. Maravilloso. You're going in my Oh. oh, vale, finalizamos turno, y ahora cambiaremos de actitud. ¿Podemos atacar pico sereno? Uh, vale, este se ha movilizado. Es que estamos bastante tocados, eh. Vale, vamos aumentando la carne, teníamos que haber empezado... Hermanos mayores, Grasientus diente de oro, hemos encontrado algo raro, jefe, un grupo de apestosos noblas que están escondidos en una cueva, pero sus narices son más pequeñas de lo normal. Tampoco parecen tan tontos como los demás de su especie. Por supuesto, haré lo que les pidamos en cuanto les demos una pequeña tunda, aunque también podríamos burlarnos de ellos sin más. Grasientus diente de oro. Ah, vale, o sea, ok, esto es para mi ejército. Carne más 5, esclavizar a los no, a los goblins, ay lol que son goblins, vale, dar un banquete con los goblins, tengan una miaja más de grasa, vale, pues vamos a darnos un banquete para ganar carne, vale, especias de y un 5% más de reemplazo de bajas, me gusta echar raíces, uh, estandarte llama perpetua, maravilloso esto se lo vamos a poner al ambiente dorado. No pueden luchar con el estómago vacío. Consigue un suministro de, de carne, carne todos los antes tif. posible. Pues se sabe que vale. el hambre puede hacer que se vuelvan unos contra otros en busca de comida. Vale. Vale pico sereno. Podemos construir o, o mejorar pico, pico sereno. Está complicado y el resto de... Uh, uh, uh, uh. aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Guaría de dientes martirio. Uff, si nos muestra nos van a sediar. Vale, vamos a meter defensas. Vale, y, y ya... un poco más al futuro. De hecho, tenemos guarnición simplemente por esto. Ah, sí, sí. Uy, igual. O sea, además la guarnición es potente. Es bastante potente. Vale, vamos a cambiar de actitud. Y vamos a atacar pico sereno. O sea, este ejército nos defiende, ¿no? Hombre, y si son solo noblars, yo creo que podemos pasar bastante por encima. Teniendo en cuenta que tenemos un montón de ogros. Vale, vamos a meter la tecnología, escupitajo más grande, tenemos control, crecimiento del campamento... Vale... Vamos a rusear lo del ejército de oros Sí, y luego porque el árbol... ¿el árbol es grande o...? Puh. Vale, vamos a rusearlo y ya veremos... Cómo se estrenamos más tarde. Vamos a atacar el pico sereno... Vale. Dios, puede ser. Son todo. noblars, prácticamente. Vale, vamos a poder. Vamos a ver si podemos rodear. Y aguantamos un turno rodeando a ver qué tal evoluciona esto. Vale, vamos a mover el turno. Se girarán. Vale. Si queréis Pacto de una agresión Te lo firmo eh, ¿dónde está esta gente? O sea, está como por aquí Vale, te lo, te lo firmo ¿No van, no van a romper el asedio No, vale Vale, vamos construir más cositas aquí en Pico Sereno. Uh, matarifes. Estos son matarifes. Carne obtenida en batallas. Es que esto me viene genial. Vamos a meter esto de la carne obtenida en batallas. ¿Dónde está? Aquí. Piedra de tripas. Vale, sí, sí. O sea, lo necesitamos. Vale, bueno, el resto más o menos están ahí aguantando. No piensan... As... Hombre, nosotros mientras podamos reducir la cantidad de gente que hay aquí... Maravillosamente. Vale, pues vamos a simular otro turno... Uy, hay muy viento aquí al sur. Dios, es que esto, esta cantidad de ejércitos es horrorosa. Vale, simulamos otro turno y a ver dónde nos deja. Vale, excelente, Bueno, sé en la ruta del marfil. Es que con esta gente no sé si quiero firmar un pacto de no agresión, ¿eh? Porque esto es lo suyo sería... Bueno, va, vamos a firmarlo. Ah, no, no, contra oferta, ¿no? Ah bueno, oye, que si me pagas, perfecto, maravilloso, o sea, ¿me, me, me pagas por firmar un pacto de, de no agresión, Oye, me encanta, firmo todos los días, no van a resistirse, no van a resistirse Aquí vamos a continuar el asedio, eh. O sea, teniendo en cuenta que estamos minguando todos estos ejércitos, ostras, adelante, rodeando. Sí, sí, sí, sí. Vale. señor, tropas enemigas asaltan tus tierras y matan a tus Toma las armas, y hazles pagar por su intrusión. necesitamos otro ejército. Pero ahora bien, vamos a meternos aquí encima sin, siniestra. No. ¿Qué nos queda aquí? Ah, no, es que claro, es todo en la misma región, tú. No... no puedo aumentar el crecimiento de alguna forma. Oh, coste en excedente de población. Dios, no son turnos de, ref de refresco. Vale. Bueno, pues como no tenemos nada más donde gastarlo no lo vamos a ahorrar <risa> directamente, vale pues nada vamos a asegurar otro turno y con eso yo creo que lo dejaremos ya, Por el capítulo de hoy sí que además nos pasa bastante el tiempo ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. pacto, ¿que, que todo el mundo quiere pactos de no agresión bueno así me puedo centrar por ejemplo en los enanos y en bajar hacia los scavens ni tan mal incluso en coger este vale me gusta eh, a ver si podemos hacer la de antes equilibrar la oferta perfecto Hola. esto de la guía está un poco roto no vale 97 funciones, ya nos vamos quitando de en medio considera una emboscada al enemigo mi señor. atácalo cuando menos se lo espere vale eh, no hemos firmado un pacto... Sí. Vale, esto estamos guardando aquí, esto aquí. Aquí vamos a aguantar. Vale, y aquí podemos seguir... What? No entiendo nada. Vale, pues nada. Lo dejaremos aquí, seguiremos mellando Las fuerzas del rival Hasta que queden Totalmente destruidas Y nada Lo dicho Vale, ok, pues nada, cerramos aquí Espero que os esté gustando La campaña, hemos tenido aquí un movimiento turbio Porque no teníamos clara la Mecánica, pero la podíamos haber plantado aquí Y haber luchado contra los Skavings Pero bueno, llegarán a un futuro <coughs> Lo dicho Ahora bien